Fernanda Lacoste. ¿Cómo está Fernanda? Hola, gracias, Te saludo, saludo viejo ya. Fernanda Ajá, Lacoste, sí, sí. parte del equipo de Matías Estebanato. Entendemos, candidata a la presidencia del PJ. Ya nos contestas Y el señor Rafael Moyano, senador provincial por el Partido Justicialista. ¿Cómo les va? Bueno, Bienvenidos. Bien. Gracias por venir. Buenas noches, peronista. Buenas noches, peronista, en séptimo día. Eh, Fernanda... Hoy va a ser somos que... todos peronistas, ¿Viste el ¿Viste que lo que decían... pasa es que algunos no lo saben. Perdón. ¿Cómo es la frase esa al final? ¿Todos son peronistas, solo que algunos no lo saben? Algunos lo saben. Este, la frase de Totero la vamos a... porque va a estar Julio Totero en un rato con nosotros, se arma toda una nueva liga política con la minería de fondo y enseguida ¿Sí vas a escuchar la frase de Totero sobre el peronismo. ¿O no, Agustina? Sí, claro. Bien. Eh, ¿Va a ser candidata a la presidencia del Partido Justicialista, ¿está sí o no? Estamos construyendo, en realidad todo lo que se ha dado en estos momentos, en este, en estos últimos días en Mendoza con respecto al peronismo era una de las intenciones que queríamos justamente de este espacio, esta construcción que venimos haciendo de visitas, de diálogo, de discusión Insertar el debate en el PJ, esa era nuestra intención y siempre decía eh, o decíamos qué bueno sería presidir un PJ donde esté justamente el debate en la mesa, donde haya consenso. donde. Hoy con ponga... a la cabeza no hay consenso ni debate en la mesa. Nosotros se lo hemos dicho a la presidenta que, que no coincidimos en las metodologías y, y la verdad que cuando hemos ido escuchando en los departamentos a la militancia, a la dirigencia... Justamente representamos eso, esa decisión o ese sentimiento que tienen los compañeros de una alternativa a ese procedimiento que tienen los compañeros de ahora, el oficialismo Rafael, partidario. Rafael, bienvenido nuevamente. Súmese con el concepto que quiera, pero ¿con qué métodos no coinciden del kirchnerismo local? Primero... Eh... Es una expresión del peronismo, el otro espacio, quinerista, digamos, todos abrazamos mañana, de hecho, es el aniversario del fallecimiento de Néstor en y 12 años. Todos los que estamos acá, el que habla, participó, digamos, del primer proceso y acompañó a Néstor en enero del 2003, todavía no era presidente, yo era el secretario general de la Juventud Peronista de Mendoza, así que me siento quinerista, digo. Después hay una expresión del peronismo donde... Ahí, donde existe un espacio que es la cámpora y el cirquismo, digamos, que, que hoy día nosotros no, no coincidimos. Y lo que sí creemos que el peronismo hoy día, el resultado de las derrotas, ha sido tiene que ver con responsabilidades de todos, pero quien asume la conducción en ese momento tiene que entender de que algo falló. Digo, falló lo metodológico y falló, en este caso, eh, esto de, de ampliar el debate, de, de, de, de generar. Eh, más movilización O sea, ha sido eh... demasiado vertical Esta conducción para ustedes No se ha convocado a la militancia No se ha convocado a la militancia Ni a debatir ni a participar Entonces por eso viene un peronismo decaído Y eso es justamente lo que advertíamos uh -huh. Y lo que advertimos adentro ...y por eso salimos a, a Está bien. recorrer el territorio. ¿A sí, eh, en este caso entonces podemos decir lo que ya eh, todo el mundo sabe... ...es Matías Estebanato el candidato a, para presidir el PJ, ¿no? Y la irrupción de Matías sin duda es uh -huh. que es fundamental en este proceso. Primero porque es un intendente que viene haciendo bien las cosas. Eh, segundo es joven, digo, y nosotros también necesitamos potenciar dirigentes en la provincia... Uh -huh. Eh, el peronismo necesita mostrar a la ciudadanía mendocina que tiene muchos dirigentes, que puede aportar, que puede sumar, y nos parece que esta irrupción suma y nosotros vamos a acompañar. ¿Y, ese... sí. Perdón, sí, sí. No, ¿y gestiona una comuna? que viene gobernada por hace 40 años por el peronismo, el año que viene va a cumplir 40 años. Y en ese sentido también es el eje peronista del área metropolitana. Entonces es muy importante también que se conozca esa, esa gestión donde si él muestra esa voluntad de, de, de ese peronismo que nosotros queremos... Bueno, la verdad que lo vemos con buenos ojos. ¿Es el momento entonces para ustedes de que de los intendentes dentro del peronismo? Digo, esta rebelión de los intendentes también decirle al kirchnerismo, señores, nosotros ahora queremos conducir este, este nuevo peronismo y, y algo alineado a lo que decía recién Fernanda. El hecho de no haber convocado a la militancia, ¿es la razón por la cual el peronismo viene perdiendo elecciones en el 2011? La responsabilidad ha sido de, de casi todos los que tenemos alguna... alguna... Al, vale un cargo, algún, algún, espacio. algún espacio digo, uh -huh. digo la responsabilidad de todo pero como decíamos recién, la responsabilidad la tiene la conducción y bueno, en este caso, eh, la síntesis de las derrotas tienen que ver con eso, y nosotros creemos que bueno no solamente los intendentes digo hay muchos dirigentes que hoy día están asumiendo ese compromiso uh -huh. que es el compromiso de asumir esto, de asumir eh, el momento que nos toca y el momento que nos toca es conducir un proceso, un proceso amplio, donde estén todos los sectores. A nosotros nos parece muy bien hoy día eh, que esta erupción de los intendentes. ¿Por qué nos parece muy bien? Porque parecía que había una voz nada más en el peronismo, y hoy día pueden haber dos o tres. Y en el peronismo siempre cuando han habido dos o más voces, generalmente el peronismo le ha ido muy bien. El peronismo siempre ha tenido sectores, muchos sectores, donde desde ahí han salido... Eh, Propuestas muy interesantes y después que sean han sido tangibles. Después, yo camino por acá. Uno a veces cuando habla del peronismo y de los errores, yo paso por un lugar acá cerca y hay una ciudad. Y esa ciudad nueva que es el procrear la hizo el peronismo. Y está en ciudad. Uh -huh. Y está en ciudad. Bueno, hablando de eso, de las obras y los proyectos, yo tengo una pregunta clave sobre esta decisión que han tomado ustedes. Hoy eh, llamaba a alguien cercano al sector de Anabel Fernández Agasti y decía no es una traición que algunos intendentes se pasen a otro bando siendo, siendo que Anabel les ha conseguido un montón de obras y ha conseguido bajarles un montón de plata. ¿Qué responden ustedes a eso? Pero ¿por qué va a ser una traición? Primero que es nuestro gobierno nacional al cual todos hemos aportado para que ese gobierno nacional uh -huh. también se construya, se trabaje y de hecho somos parte de eso. Eh, acá nos equivocamos cuando creemos que la obra la conseguimos nosotros. La consiguió, es, son dineros nacionales públicos donde hay una decisión uh -huh. de un presidente y una vicepresidenta en otorgarlos a, a la provincia. Sí, pero yo en realidad que la es gestión, de hecho dicen, la foto la claro, es es bueno, sacaban y eso o sea, no, que, no. Haya, que haya una persona que lo consiga, digo, si es una construcción uh -huh. la que tiene que conseguirlo, es el mismo partido. Pero independientemente de que sea bueno o sea malo, que una sola persona sea como el embudo o el nexo con la nación. Sí, Ellos dicen, sí, sí. ella fue ese eslabón sí. y hoy ustedes están pasando del otro lado. ¿Está es bien entendido ella, como ella, una traición o es un error? No, no, era el nexo y era lo que le tocaba en su momento uh -huh. desempeñar, digo, ese, ese era el nexo y le tocaba desempeñar. Esa, esa responsabilidad digo, es lo que, es. que le correspondía a ella ¿Sabes? si alguien en de nación ahí. definió eso aportemos sí. nitidez ahí, porque parece un eufemismo se habla de conducción sí. ¿sí? pero es Anabel o no, digo por esto Estebanato que vendría siendo la renovación, la superación del momento es el vicepresidente sí. cuando hablamos de conducción es Anabel el problema entonces soy el justicialismo no, no yo no lo personaliz no, no, no. personalizaría entonces, ¿quién, porque ¿quién en realidad es la metodología conducción? que tienen uh -huh. de conducción es a lo que nosotros cuestionamos. Por eso nosotros queremos construir la mejor versión del peronismo. ¿Y, y, y qué va dentro de eso, de esa, de esa idea de metodología? ¿Qué, ¿Qué pasos, qué decisiones? Decisiones inconsultas con todo el peronismo, eh, el no consenso, porque la verdad que también cuando uno participa se siente parte de esas decisiones que se toman. Y aparte, porque han habido muchos temas para discutir en Mendoza donde han sido inconsultos. En Entonces en ese sentido me Por parecía ejemplo, que había... ¿Podemos dar un ejemplo? Y la reforma de la Corte, eh, el tema de... No me quiero meter en temas que son muy complicados, pero te, te soy sincera en ese sentido. Los presupuestos, Ajá. porque también en esto del análisis de las obras que se hacen en los departamentos, y está perfecto. La verdad que Anabel ha gestionado muchas cosas, muchos temas, muchas obras que se han eh, bajado de nación pero lo hace para todo el pueblo. Si no, acá tendríamos que estar preguntando quién la consiguió y a eso seguimos consiguiendo según la afiliación política que tenga. Me parece que es para el pueblo que uno consigue esta, claro. estas obras. Entonces, en ese sentido, por eso es el, el cuestionamiento. A mí me parece que ha hecho lo que corresponde, como deberían hacer otros legisladores nacionales. No digo, es contra. ¿no? Digo, nosotros digamos, pesaríamos muy mal si, si nos imagináramos que es en contra. Digo, no, nosotros... Nuestra... Nuestro, por ahí nuestro, nuestro y, y también Irrupción, nuestra, nuestra, nosotros tuvimos hasta un pronunciamiento hace seis meses en un lugar donde nosotros veníamos marcando esta situación, digo, veníamos marcando la falta de debate, la falta de movilización, que era el resultado y que todo, todos teníamos que ponernos de acuerdo que en algo habíamos fallado, que era el resultado de la, derro de la derrota consecutiva. Uh -huh. Bueno, en función de eso ofrecíamos... Empezar nuevamente a trabajar en conjunto bajo una idea de ampliar el debate, de buscar la movilización. Bueno, esto lo intentamos hacer, digo. Sí, claro, Lamentablemente hay momentos que lo no hemos logrado y otros momentos que no, pero sí nos parece que lo que viene, lo que viene por responsabilidad, lo que viene, tiene que ser muy amplio. Tiene ¿Se terminó entonces amplio. la era del kirchnerismo a Mendoza? No, no, no, yo repito, yo creo que no hay, no hay, no hay que ponerle, digamos, esos, esos motes de que se terminó. Yo creo que hay presiones y me parece que nos tenemos que poner todos de acuerdo y construir el consenso. Si lo que hay que construir es el consenso y me parece que estamos cerca. Digo, el peronismo siempre ha sido responsable en estos casos, entonces va, va a construir el consenso. La última posibilidad es la confrontación. Bueno, es sí. último, es último que está. Mirá que tenemos una, encue, una, una encuesta, una apuesta acá en el equipo de séptimo día. <risa> Va, a está <risa> Va a llegar el peronismo con una lista de unidad. ¿Qué piensan eh, ustedes? Es que el peronismo tiene, tiene, que, por, por obligación y por responsabilidad, tiene que construir el consenso. Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, hagamos ah, de cuenta... Igual hay que prepararse para el proceso sí. que viene digo, sí, que, eso, que, claro. de, de fondo está el 2023 Está bien que hablemos del 2022 Pero después está lo, lo fuerte que está tarde de ganar la provincia por ustedes No Ahora, el 2023 y el 2022 Bien esa frase yo, yo quiero hacer una cortita Supongamos que acá estamos en la mesa de negociación del PJ Mañana, pasado mm. Ustedes o su sector ¿Qué va a pelear? ¿Qué, ¿Qué va a negociar? Dicen, ok, lista de unidad, pero te pido esto ¿Qué? No, nosotros es metodología de construcción, porque si vamos a construir un peronismo donde nos quedemos con los cargos ahora para ganar una pequeña, eh, una pequeña un pequeño momento, es decir po, voy yo o va Rafa, pero después perdemos la general, no, la verdad que. Bien, pero los en cargos realidad... son importantes. Si la presidenta la pone el otro sector bueno, ¿qué es lo y los dos vicepresidentes lo ponen, ustedes no van a estar. Lo primero que vamos representas a tratar de discutir eso? es qué PJ nosotros queremos ofrecerle a la sociedad mendocina. Uh -huh. Digo, ese es el primer punto. Después lo segundo que vamos a tratar es de que los dirigentes que estén a cargo del Partido Justicialista tengan la responsabilidad necesaria para poner en valor el Partido bueno, Justicialista. Bueno, eso último me parece fundamental, sobre todo considerando que hoy en Matías Estebanato en Maipú tiene como una, al menos lo que se ve de afuera, es que hay una interna dentro del Partido Justicialista en el departamento de Maipú, sobre todo con las críticas que ha hecho Pesuti y demás. Terminó diciendo que era un tema personal que tenía el legislador. La verdad que no, yo yo No, soy... no lo ven como un problema dentro no, de, no, de Maipú. Yo no, no, yo creo, no creo que tengamos un problema de interna. Realmente eh, Maipú está fuerte, tanto en lo partidario como en la gestión, y creo que eso se visibiliza. Digo, me parece que eh, Maipú está todo, todo el tiempo en movimiento y eso se, se ve, los vecinos lo pueden ver, entonces... Me parece que eso se demuestra. Si hubiera interna, eso se complicaría. Salieron también? El, el, claro, Alejandro y Adolfo salieron uh -uh, de bancada, eh, tú, ¿no? a decir claramente, contundentemente, que la reelección era para Matías Estebanato. El objetivo y el, y el único proyecto del, del PJ en Maipú. Pero ¿saben qué dicen mm -hmm. algunos del, del sector del kirchnerismo, con los que claramente hemos hablado también? Es que eh, Matías Estebanato debería consolidar ese peronismo maipucino antes de pensar en ser candidato a presidente, porque obviamente ser candidato a presidente o presidente del partido les va a insumir mucho tiempo. Y entonces dicen, la verdad que debería fortalecerse hacia adentro pensando en conservar esa comuna para el PJ en vez de pensar en ir como presidente del partido. Primero Maipú está fortalecido, te, me, es, es clarísimo que está fortalecido cada vez que se convoca hay un peronismo muy movilizado en Maipú, eh, que milita todos los días. Y lo otro, eh, me parece que Matías es como una gran confluencia de, de, de toda esa transformación que necesitamos para un peronismo fuerte, digo, me parece que es eso. La verdad que sí. Si pensáramos que es solo Matías y él es la responsabilidad, no, digo, para eso queremos construir un equipo donde haya un PJ fuerte, donde haya un partido fuerte y movilizado. Uh -huh. Y por eso eh, debatimos eh, esto, este, este tipo de peronismo, porque no es solo la conducción, es ¿eh? toda la metodología de todos los que confluyen Una en un fuerza, consejo es. partidario y uh -huh. donde uh -huh. se abren a los partidos departamentales. Acá se toman decisiones sin consultarle a los pj departamentales Entonces es difícil volver eh, en un 2023 o presentar una alternativa fuerte si no tenemos un partido fuerte Bueno yo voy a igual tienen Más una adelante. contradicción lo que dicen eso algunos porque flor está en la misma situación que Matías digo también tendría que consolidar su intendencia, porque también lleva la misma cantidad de años que Pero lleva... Pero Flor no tiene, yo al menos no he visto ningún dirigente peronista que esté criticando su gestión en Santa Rosa. Mm -hmm. Por ahí no... Es, y no. tiene no, el, legisladores, no al menos no públicamente. También. ¿Pero tiene legisladores sí, ¿tiene? ¿tiene en senadora? Santa Rosa? Sí, claro. Sí, tiene ¿De barras, de, es de ¿sí? Ah, de Mercedes de Rancho. Ah, okay. pasada. Pero, digo, es los... la justificación que vos decías, digo que supuestamente hay que priorizar el departamento, uh -huh. hay que afianzar digo. Si esa sería, digamos, hay una contradicción lo que están diciendo. Bueno, de hecho, tendría que estar ofreciendo otro a, candidato, a tendría que estar ofreciendo otro candidato. Sí. Está, a mí me parece que es, eh, es bueno, digo, también la presencia de Florencia, también es importante la, la presencia de Matías, de Fernanda. Digo, lo que nosotros necesitamos también es mostrar dirigentes que estén eh, a la altura de las circunstancias y que puedan liderar procesos. Por eso que no hay en contra de nadie. Nosotros estaríamos equivocándonos si pensáramos en eso. Si sí creemos poquito. que el debate hay que haberlo ahora, ¿por qué? Porque para que haya 2023 tiene que haber 2022. Y no hay que temerle al debate, no hay que temerle a la discusión. Eso siempre hace más rico, más productivo. Ustedes son una opción, una oferta electoral dentro de, de la militancia justicialista, pero supongo que irán con una idea de provincia, irán con una opción para recuperar el poder en las próximas elecciones. Y yo tiro así algunas ideas que, que son las que uno baraja habitualmente. ¿Qué relación van a tener con el cristianismo nacional? ¿Qué relación en relación a, a, a, a la construcción de poder de Cambia Mendoza o del cornejismo para acá? ¿La construcción de figuras? ¿Por dónde va la idea de ustedes de volverse una oferta más tentadora para los mendocinos después de un, una década de derrotas? Mira, el diálogo, el consenso. Yo creo que es fundamental. Pero al Mendoza nosotros no le van tenemos a ofrecer que ofrecer diálogo y consenso. Y nosotros le tenemos que y, no, ponernos de acuerdo, digo. No. Hay que ponerse de acuerdo siendo claros, digo, desde el lugar que a uno le corresponde, digo, al oficialismo del oficialismo y de la oposición, desde la oposición, con una oposición firme, pero con propuesta. Digo, cada uno de los que estamos, en por lo menos en los distintos lugares, Ponerle el lugar que me ocupa a mí. Siempre hay una propuesta alternativa Nosotros siempre hemos tenido propuestas alternativas Nunca hemos dicho que no por el no Digo, A nosotros En el 2015 no nos aprobaron un presupuesto Y eso le trajo graves problemas A la provincia Le trajo graves Y cuando hablamos de diálogo tenemos que hablar de, de diálogo Y nosotros hemos acompañado en su gran mayoría eh, ¿Por qué no lo sumaron a Beiro? Estamos hablando con a Beiro. Fuimos estamos, el viernes ¿a? Estamos, estamos, Lo sabemos, a pero por qué no lo sumaron a, a esta propuesta Mirá, porque creo que hay tiempos. Cada uno tiene su tiempo. Nosotros estamos convencidos que él está cerca de, de, sumarte a ese, de sumarse a este espacio. O sea, está pidiendo su tiempo para tomar la decisión, Abeyro. No es que esté en el medio o para el otro lado. Pero es que a eso nos referimos con que haya debate. La, la unidad también se construye. No es, no es a empujones. Claro, nosotros no lo Digo, podemos... La unidad se construye también. Entonces se van a ir sumando... Rafa decía en uno de los encuentros que tuvimos que nosotros iniciamos, eh, hicimos un, un trencito donde se van a ir subiendo los vagones y se van a ir enganchando los vagones. Digo, me parece que es eso, con vistas al 2023. Me parece que este tren ya arrancó y, y, y a eso nos queremos arrimar. Yo quería agregarle algo a lo que preguntaba Pablo. Porque el peronismo también tiene en esto una responsabilidad de generar, eh, o, de, o de generar transparencia en las instituciones de Mendoza. Y en ese sentido necesitamos tener una legislatura fuerte. Porque la verdad que si no, eh, nos parece que el poder que está eh, gobernando la provincia está vasallando las instituciones que generan ética, que generan transparencia, que generan eh, esta institucionalidad, que Mendoza ha sido realmente un ejemplo en eso. Y la verdad que eh, el peronismo tiene una doble responsabilidad, como decía el Rafa, de construir esa alternativa donde haya equilibrio equilibrio en la legislatura, en la Corte, en la, la Oficina de Ética Pública, en el Tribunal de Cuentas. Uh -huh. Eso siempre genera tranquilidad y transparencia a las mendocinas y a los mendocinos. En los órganos de control. En los órganos de control. Por sí o por no. Con esta semana, digo, ¿no? ¿Les gustaría hacer campaña el año que viene con Cristina Fernández, candidata a presidenta? Yo creo que Cristina no va a ser eh, candidata a presidenta. Creo que ella eh, es eh, una de las dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio nacional. Y mm, nosotros vamos a construir también el proyecto nacional y vamos a ser parte de eso. Eh, yo no creo que Cristina, de hecho lo he dicho Máximo, que, que no va a ser candidata. Sí creemos que, que tenemos que seguir fortaleciendo el gobierno nacional y dar respuestas a la gente. Yo me pliego a la a Igual la vamos a acompañar al dirigente que decida, eh, el, el, que decían en Nación, quién es el que tiene que asumir el proceso que viene. Si tiene que ser Cristina, será Cristina, si tiene que ser eh, Massa, será... Digo, nosotros en eso nos vamos a sumar, claro. digo, no lo vamos a discutir. Si es el dirigente que tiene que sintetizar un proceso político, y bueno, lo vamos Me sumo un poquito a la, a la pregunta de Pablo. ¿Y en la provincia lo ven a Emir Félix como candidato a gobernador? Sí, sí un, yo creo que... Es un cuadro. Eh, Mir, no, pero aparte de ser un cuadro y ser un dirigente exitoso, digo, porque San Rafael es un departamento que, que muestra esta, esta, esta calidad, digamos, de gobierno, de gestión nos parece que es una gran alternativa para la para la provincia de Mendoza Bien, Digo, Fernanda, de responde Fernanda perdón que lo interrumpí Rafael. Sí, responde Fernanda sobre Félix Gobernador y vamos al juego Sí, ¿Félix sí gobernador? Yo, yo creo que sería un buen candidato a Gobernador uh -huh. creo que eh, está trabajando para eso de hecho eh, pero también se tiene que discutir, se está, ¿Con se está construyendo esta, este peronismo del que queremos ser parte. Bien. Este peronismo abierto y con alternativa y que le resuelva los problemas a la gente. Me gusta que desde Diálogo, esta semana. Y algo, sí, Julián, Julián, que lo decidamos los mendocinos. Que no se resuelva en Buenos Aires. Lo vamos a decidir los peronistas mendocinos. El próximo candidato lo vamos a decidir los peronistas pero mendocinos. Pero eso es un palo Anabel. Va a ser, lo vamos a decidir los mendocinos. ¿Nos quieren hacer pelear con alguien? No, no, no, no, yo es lo que interpreto. Usted me puede decir no porque tal cosa o no te contesto. Es pero lo que quieren... me parece que Aluden eh... indirectamente todo el tiempo. Eh, una eh, cosa. Si no, que... no, no, no, no, al contrario. Al que... contrario. ¿no? Hay que abrir los brazos. Hay que... No sobra no. nadie acá, ¿eh? Mm. En nuestro peronismo al no sobra nadie. Hay que nadie. sumarnos. Esto, hay que sumarnos. A veces eh, no... consenso de que hablamos lo decidimos uh -huh. los mendocinos ¿Sí? porque tenemos que tener el consenso para que lo decidamos. No los vamos a hacer pelear, pero sí vamos a desempolvar el peronómetro que tenemos guardado. Viene de épocas de antaño, pero 7 te lo ha recuperado a instancias de este gran equipo que tenemos. en este, Ahí está, a de este gran equipo. Y lo vamos a poner ahora a modo de juego a las 21.51. Sí, claro. Peronómetro de séptimo día, hoy hecho a los hombres y mujeres que van a secundar o a acompañar a Estebanato a tratar de ser presidente del PJ, creemos. ¿Lo ponemos al aire? Es simbólico, ¿Tiempo? claro, Dale. pero le vamos a dar simbólicamente el peronómetro a Fernanda y a Rafael y les vamos a hacer algunas preguntas. Imagínense ustedes que tienen la posta con el peronómetro uh -huh. y que responden desde ese punto de vista. Por eso ahí tenemos ya la primera consulta. El mando Bien. del PJ debe ser representado por, hoy, ¿no? Un intendente, uh -huh. un legislador provincial o legisladora, ¿no? Eh, legislador o legisladora nacional u otro dirigente. Bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Y no tiene nombre y apellido. Eh, Fernanda, bueno, pero, ¿sí? pero está bueno que la digan ustedes. Sí. <risa> sí, un intendente. Un sí, intendente, sí, sí. Hay que mostrar el gobierno. Hay que mostrar el gobierno exitoso. Bien, sí. ya está. No, porque quedaba la chance de que Fernanda dijese otro, que podía ser ella, pero dice un intendente. Ya yo, está. Ya está. Yo creo que tiene que representarnos uh -huh. un intendente Confluya los intereses de todas y todos, digo, ¿no? Uh -huh. Buen debut del peronómetro del séptimo día. ¿Quién, vamos, con de? ¿Quién sí, va, vamos con la segunda instancia de este peronómetro. Eh, la frase para definir este momento, uh -huh. ustedes tienen que elegir y seguramente, como memoriosos que son, lo van a reconocer. Los melones se acomodan al andar al amigo todo. Al enemigo ni justicia Son todas frases, ¿No? Y a... cuando los peronistas se pelean, en realidad se están reproduciendo, que era una de las frases que, que mis amigos creen que es, es, es la más sí, adecuada para este momento. Perdón, interrumpí la segunda, repetí la Rosy, por favor. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Sí. Corrijo la tercera. Los ver? peronistas somos como los gatos. Uh -huh. Es así. Es así la frase. En realidad, cuando creen que se están peleando, no se están peleando, sino se están reproduciendo. Pero así somos los peronistas. Bueno, ¿y cuál, cuál es la frase que yo decía? me voy No estamos reproduciendo. Sí, bueno, no, no, estamos mirando, no estamos reproduciendo. Sí, es Está bien. Buenísimo. Es un buen mensaje, aparte de hacia sí, la interna del partido. Pero no ha terminado nuestro peronómetro y se pone cada vez peor. Claro. Dale. Ahora vamos a preguntarles, según el peronómetro, ¿quién tiene más peronismo encima? O vamos a ordenarlos. Peronismo los en sangre. Peronismo en sangre, en el ADN. Y estos son las opciones: Néstor Kirchner, oh. Cristina Fernández, Sergio Massa o Alberto Fernández, siendo el primero que elija en el que el más peronista, el más peronista, claro, Néstor. y después o el último, para hacerlo más más rápido, el que menos tiene. Su... Oh. No, vamos a quedarnos con oh, Néstor No les estaría no, aparte no, no les estaría conviriendo es que, ah, estar con no, no, no podemos hablar mal de los compañeros no, no Para no la próxima puede. tenemos que arrancar al revés la pregunta claro. ¿Vale si el que menos perdimos claro. pues, este, Bueno, Néstor, la respuesta de los dos eh, entonces Y, y que sí. lo hemos conocido aparte Nuestro gran dirigente claro. Néstor Kirchner Bien, estaría para preguntar una anécdota linda No sé si tenemos tiempo, pero vamos, seguimos con el peronómetro Después a si a podemos, contamos una anécdota de los mendocinos con Néstor Kirchner bueno, y ahora se pone picante, porque también Peronómetro Hermano tienen que ordenar, pero con figuras locales. A ver quién es el que más peronismo tiene en sangre. Anabel Fernández Agasti, Guillermo Carmona, Emil Félix, Carlos Yurca y José Luis Ramón pusimos. <risa> Pero José Luis es radical. Claro que bueno. era radical. Era de todo. Ahora se dio cuenta que es peronista. ¿Vieron que ahí no. está la frase? Ahí está la frase. Por amor, no, no, no sé. No. No, no. no. no. Él no. dice que fue radical hasta el 2017 Tiempo y espacio. Ya sabemos. Ya sabemos quién van a poner el último. Bueno, el ¿quién más peronista, eh, yo tengo una. digo, conozco a, tanto a, a Emil como, como a Guillermo sí. y me parece que ellos dos son los más. Los que más representan, digamos, por lo menos para mí, eh, pero igual los otros compañeros son peronistas, digo, el Carlos yo también no puedo dejar de reconocérselo, y, y, y la Anabel también, digo, ¿no? Bien. ¿O sea que no va a elegir entre Carbón y Félix? A mí me parece que son dos dirigentes que los conozco hace. Mira, a Emir lo conozco hace 20 años, y a, yo empecé casi militando, conociéndolo a, a Carlos en el 88, así que, digo, y a Guillermo también, igual lo conozco. No, no, no está bueno decir quién es más peronista o menos peronista. ¿sabes? Pero son, ese juego, son peronistas. Es que no puede decir quién es más peronista, porque no existe. En, en realidad para nosotros, este es un juego. Pero, pero por no existe eso le el, el peronómetro. Digo, no existe el peronómetro. <risa> para los peronistas no existe. Eso es claro. una contradicción nuestra ideológica ¿Sí? existe ¿Sí? ¿Fernanda? Digo, nos sumamos al juego, es que pero. Sí, no, no, no, Acá no zafa nadie. ¿eh? Es que casi zafa, Fernanda. Pero si yo... yo coincido con el Rafa en diferente orden. Guillermo y Emir Digo, sí. pero como para jugármela un poco sí. más digo. Guillermo, con quien he militado siempre Al Emir también lo, lo conozco muchísimo Y los dos son peronistas ¿Están, ¿Están sí. para una más? Para, no, para una más. Fíjense este, es un poquito más enroscado oh. Este dirigente o figura Es peronista pero no lo dice ¿A quién ah, no me Es quería? peronista pero no lo dice El Papa Francisco, sí, Tinelli, sí, Gerardo Morales Macri y Messi el Papa Pusimos ¿No a Messi, a lo mejor ellos piensan que Messi que sí, es, peronista. es peronista Es que eh, peronista, bajo la teoría peronista. de que todos son peronistas Ojo, puede ser peronista pero no lo sabe también claro. lo, no. lo iremos a saber el 11 de diciembre que son las internas sí. Entonces si Messi nos hace llegar a la semifinal sí. Vamos a estar ahí ah, casi claro. creyendo que pero es peronista Ninguno ¿sí? de ellos va a estar votando en la interna de no, cocina no, no, Así no, que jueguense no, no. por uno por ¿El ¿quién ¿quién el, es? El, ¿no? Le vamos a pedir a Francisco que nos ayude El Papa es peronista El a lograr la lista de Jorge Bergoglio ¿Jorge Bergoglio es peronista? Yo digo que sí uh, ¿Rafael? Yo estoy convencido que Bien. Sí. ¿Ustedes qué piensan es peronista el Papa? <risa> ¿Puede, puede ser, puede ser. ser sí, puede ser Sí, puede ser sí. ¿Por claro, ¿Algo puede la, ser. alguna parte de la sociedad argentina? Sí, lo recibe con mala cara Corríganme sí. esta sí. <risa> impresión Corríganme esta impresión ¿Le ha significado un estigma más que una bendición el peronismo al Papa? No Él cree justamente yo, yo creo que no aparte no sé si le importaría eso uh -huh. Me parece, pero yo creo que él tiene esto de la felicidad del pueblo y en, que los jóvenes se embarren para, para sacar a los pobres. Sí. Digo, esto son, tiene que ver con la humanidad que también militamos nosotros, el humanismo que, que militamos nosotros en el creo que lamentablemente hay algunos sectores que han utilizado... Eso en contra. ...en contra para, para que le juegue contra. Digo, maliciosamente lo han uh -huh. utilizado porque... De última, o imaginémonos que si hubiese un, ba, un Papa que dijera, o, o que supuestamente nos imagináramos todos que es radical, eso no debería tampoco significar que, que uno lo tiene que utilizar maliciosamente. Va en un dogma de fe y todo Sí eso. hubo un pequeño panquequismo del peronismo en torno al Papa, pero esa es otra historia. Lo primero no lo querían y después lo quisieron. No, de algunos pero, sectores. Bueno, de, de algunos sectores. Siempre de Bergoglio. Eh, Cuando, no era claro, Cuando era vergonzio. Claro. Claro. No, era los primeros por... cinco días yo me acuerdo que no lo querían, después fue cambiando la cosa. No, pero pero bueno, el, el titular sí. del peronómetro nacional, Néstor Kirchner se peleó con Bergoglio. ¿Vieron lo ¿también? que decía la primera sí. clase? ¿Cómo se van ordenando sí. los menos? Sí, de decir Nos queda una. un último, un último última parte. Algunos eh, de ustedes dos en algún momento cuestionó el hecho de que eh, el justicialismo, la conducción del justicialismo haya convocado a las elecciones del peronismo justamente para el 11 de diciembre, o sea en pleno mundial. Eh, ustedes sabrán a, a quién nos estamos refiriendo. Eh, en ese contexto le preguntamos, para poder convocar a la militancia en medio del mundial ¿qué hacen? ¿regalan una camiseta con la cara de Perón? Es una opción está bueno. ¿Cierran la campaña en el Malvinas Con la pantalla grande transmitiendo un partido de Argentina O hacen un picadito Y lo ponen a Anabel Fernández Agasti En la delantera y a Carlos Yurka en la derecha. Cerramos el Malvinas Cerramos la fiesta en el Malvinas ¿Malvinas ¿Sí? con ¿Sí? pantalla ¿Sí? gigante? Sí, no, sí. la camiseta con Perón no? No, no, que sí. Sí. Creo sí. que el premio es ese digo sí. La camiseta con la idea Perón La es que el pero... sea feliz Cierran mira? el Malvinas y la entrada es la camiseta con ¿Qué? Perón Y claro, si la gente se siente si el pueblo está feliz miren, ya una parte importante del objetivo cumplido. Eh, les queremos agradecer. Vamos a cerrar con una o dos, si los chicos quieren. De mi parte, cuando se define esto en cuestión de cinco días, uh -huh. Matías Estebanato, candidato a la presidencia, es lo más probable, se está definiendo ahora, creo que ya mañana va a estar la decisión total. ¿Uno de ustedes dos sería candidato a la vicepresidencia? Nosotros queremos ser parte de ese peronismo. Pero uno de los dos podría ser candidato a la vicepresidencia de Matías. Vamos a, a acompañar. Nosotros en el lugar que corresponda estar vamos a estar. Digo no estamos no estamos discutiendo lugar, estamos discutiendo el objetivo. Rafael, Fernanda, gracias por haber venido. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias. Acuste, Rafael Moyano. Estuvo bueno lo del peronómetro, faltó lo del fútbol, ¿no? Estuvo lindo. estuve esperando con el fútbol. Bueno, quedará para la próxima. Gracias por haber venido. Gracias, gracias. Eh, se viene la interna peronista en días, el cierre de D, la presentación de listas y el 11 de diciembre en pleno mundial y ojalá que con la Argentina en vigencia se vota. Un Has... segundito. ¿Sí? Quería decir, está Mariano Martínez que también ha sido muy importante de para Godoy todo Cruz. el proceso de Godoy Cruz que él es parte de este armado y de esta construcción, no podíamos dejar de... de muy bien, muy bien. Gracias, Mariano, por haber venido. Este, ya vendré para sentarse acá en algún momento.